Tras la solicitud hecha por el vicepresidente del Comité Municipal del Partido Revolucionario Moderno PRM, Daniel Canela, en la cual tiene como objetivo el que se suspenda a los regidores de este partido porque supuestamente no obedecieron los lineamientos de la entidad política a la hora de elegir quién ocuparía la presidencia de la sala capitular. Sobre este particular, el presidente de la Comisión de Disciplina del PRM dijo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 Todo depende de cómo vengan sucediendo los hechos. Recordamos que uno de los regidores a quien Canela sometió al Comité Disciplinario es Richard Tejada, alegó desconocer este proceso. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.